Trabajar. To work. Voy a ir a trabajar mañana. I will go to work tomorrow. Preguntar. To ask. En clase no me atrevo a preguntar. En clase, I dare not ask. Decir. To tell. La gente siempre me dice que soy inglés. People always tell me that I am English. Encontrar. To find. Por mucho que te escondas te voy a encontrar. As much as you hide I will find you. Usar. To use. Eso es difícil de usar. That's hard to use. That. To give. Te voy a dar café del bueno. I'm going to give you good coffee. Get it. To want. Mirar. To look. Tienes que mirar con más atención. You have to look more closely. Pensar. To think. Hay que pensar con la mente. You have to think with the mind. Venir. To come. Yo no quería venir porque era feliz allí. I didn't want to come because I was happy there. Ver. To see. Para ver hay que abrir los ojos. To see you have to open your eyes. Tomar. To take. Esto te lo tienes que tomar. This you have to take. Saber. To know. Hay que conocer a nuestros competidores. We have to know our competitors. Ir. To go. Tenemos que ir allí ahora mismo. We have to go there right now. Hacer. To make. Hazme una Magdalena ahora. Make me a cupcake now. Llegar. To get. No tenemos que llegar a esos extremos. We don't have to get to those extremes. Decir. To say. No hay que decir cosas absurdas. It is not necessary to say absurd things. Hacer To do. A veces no encuentro algo que hacer. Sometimes I don't find something to do. Tener To have. Tener mucho dinero te vuelve loco. Having a lot of money drives you crazy. Ser menos estar. To be. Sin dinero se puede ser feliz. Without money you can be happy.